¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Voy a fumar, bueno, voy a vapear. ¿Te molesta? A mí no. Como vale. un poco Estamos grabando ya, ¿eh? pero bueno. Eh, sí. A mí me gusta hacer las cosas diferentes. A veces, ¿no? es que, es que sales así, si vas a vapear, y vapea lo que, lo que hagas. <risa> <risa> um, todo el mundo... Me pregunta, en general todo el mundo, siempre lo que pretendemos es eh, tener una marca premium, o sea, el concepto premium es que yo hago lo mismo y cobro 25.000 veces más y además me ven como un referente, quizás sea ese lo que yo entiendo como concepto premium, pero tienes uh -huh. su miga, es difícil, difícil, difícil. Eh, no es fácil, o aparentemente no lo es. Yo, yo no lo veo así después de, de mi experiencia profesional. pero, pero y, requiere, y no hay tampoco una, una... Supongo que no hay unas reglas. Por eso eh, hoy, hoy traigo aquí en este canal a, a una experta en esto, a, a Laura. Laura Goler, que es experta precisamente en transformar marcas y hacerlas premium. Bueno, pues bienvenido a este videocast. Mi nombre es Juan Javengua, llevo desde el 88 marketing y hablo pues, de marketing, sobre todo B2B, empresa a empresa, pero en general de marketing, porque me gusta, bueno, me apetece. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, y eh, gracias por haberme invitado, eh, estoy encantada. Y, y bueno, sí, soy una experta, digamos, eh, que viene un poco como por accidente aquí, ¿eh? eh, Llego por accidente a Marcas Premium. Empiezo con una, mi trayectoria un poco... Con, eh, con marcas, eh, siendo comercial para grandes marcas, trabajé en, en Dona Karan, trabajé en Quicksilver, trabajé para marcas como Nautica Jeans, como Samsonite Black Label, eh, desde muy jovencita, desde los 19 años. Y luego ya, eh, también es verdad que mientras tanto yo me formaba eh, en, en, en arte, en cultura visual, sobre todo en arte, en diseño, en interiorismo, eh, y todo esto me viene un poco, a, a convertirme a, en directora de arte. Entonces la Dirección de Arte, eh, sobre todo especializada en Premium, en marcas que van un pasito más allá. ¿vale? Entonces, eh, eh, bueno, el Premium realmente llega después de mucho bagaje, mucha cultura visual, mucho visitar museos, mucho trabajar con marcas y marcas que quieren dar un plus a sus clientes. Sobre todo el, el premium es, sobre todo es fijarte en tu cliente y la necesidad de tu cliente. Si tu cliente llega a un momento en su vida en el que ha llegado a un tope de marcas estándares y quiere más exclusividad, un servicio más uh, detallado, más uh, digamos más acotado, y sobre todo eh, quiere tener la sensación de estar eh, o pertenecer a un club bastante exclusivo, ahí es donde llegan las marcas premium. ¿no? Las marcas premium realmente lo que... Lo que dan es un valor añadido y evidentemente aumentan el valor percibido de sus productos comunicándose como tal. ¿vale? Entonces el, el, el cliente llega a la marca con la percepción de que está pagando un precio correcto y las expectativas son muy buenas respecto a esa marca. Evidentemente luego esa marca tiene que dar el resultado que el cliente espera. ¿eh? Es un yo quiero uno supongo. Laura Goler es experta en marca y lo que hace precisamente me decías que eh, conviertes una marca, bueno, el, el concepto premium, yo creo que a todos nos queda claro, lo que vamos a ver en este videocast es eh, cómo hace Laura Goler, cómo transforma una marca, cuál es el itinere, cuál es el camino, eh, qué tips y hacks nos puedes dar, si no nos tienes que matar, nos lo cuentas, eh, sí. algunos tips por lo menos, y sobre todo, sí. eh, el, el background de, de, de Laura es, es visual, es arte, es, es conocimiento de estar en marcas muy potentes, con mucho premium, luego al final... Somos un conglomerado todo lo que hemos aprendido y luego aportamos nosotros a eso, ¿no? Pero tú transformas marcas normales, aparentemente, que, que podrían pasar desapercibidas, algunas incluso zarrapastrosas, y las uh -huh. transformas en marcas yo quiero uno, yo quiero estar sí. ahí esta es una marca de sí. diferente, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que empezar, Laura Goler, con una marca, cuéntame, eh, ¿cuál sería el proceso hoy eh, para transformar una marca de una empresa en algo premium, en algo que realmente destaca sobre los demás y en el cual puedes además cobrar mucho más porque das más valor? Primero de todo, eh, decir que es mejor empezar ya con una marca premium de inicio, ¿vale? Si no es el caso, si ya estamos funcionando con productos ¿no? De, para grandes masas, lo ideal es crear el producto premium uh -huh. y trabajar sobre todo la comunicación en nichando ese producto premium y trabajando y apostando, invirtiendo todo el capital en ese producto que nosotros estamos lanzando. ¿vale? Y ese producto es el que nos va a derivar y es el que nos va a dar el salto. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, una vez hemos creado ese producto premium, evidentemente tenemos que, eh, separarlo muy bien de los demás productos para la gran masa y el proceso que será que ese producto vaya encaminando o vaya abriendo camino a los demás productos para que se vayan convirtiendo. ¿Vale? Uh -huh. no, sé si me, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Pues, eh, Realmente eh, entiendo que hay dos, dos, dos maneras. Oye, yo parto de cero y creo que quiero crear un producto premium. Esa quizás es la más sí. fácil. Sí, sí, es la más fácil. Y otra es, ya, ya tengo detrás un bagaje eh, de, de años o de productos y queda, de repente quiero decirle al mercado que no, que soy premium. Esa es la sí. segunda a la que hacías referencia, imagino. Exacto. O sí sea, como el cambio de un... mucho, claro. Sí, como, como el cambio de una empresa hacia premium o de una, de una marca hacia premium en general, digamos, es un proceso lento, tienes que empezar poquito, con pequeñas cápsulas, ¿no? Entonces, cuando creas ese producto premium, estableces la imagen, el branding para ese producto premium. Ese producto premium es de ex, ex, ex, extrema calidad, evidentemente. El premium parte de que el producto ya es de por sí muy, muy bueno. ¿no? Ahora hay que darle ese valor percibido con el branding. Entonces, cuando este producto ya tenemos confeccionado al producto, la estrategia de branding y la estrategia de comunicación, evidentemente después la marca va mutando con ese producto, o sea, se apoya en ese producto para ir mutando poco a poco. Entonces, eh, también es verdad que aquí ya empieza un poco también el trabajo de branding de la marca genérica o de la marca paraguas. Empieza sí. después un desarrollo y decir, bueno, pues eh, vamos a apostar para que nuestra marca entera sea premium, entonces vamos a intentar cambiar poco a poco nuestros, nuestros sí. demás productos, ¿no? Me encanta. La Pero iba... todo empieza... No, Dime. no, perdón, no me encanta la Laura porque la palabra producto eh, eh, rebosa en tus palabras y es lo que yo siempre decido porque el marketing es más producto que promoción. Si tienes un mal producto ya puedes promocionar que al final... Ya, ya. El... Alárgate, si tienes un mal producto, vete. Pues, eh, vete de ahí, o sea, no estás, no estás tener un apostando... Producto, un producto barato, intentar ofrecerlo como premium, porque eso al final puede ser una chinada que se dice según qué sitios, ¿no? Exacto, que, es que es una chinada. Trabajar el producto, trabajar el producto, trabajar el producto. Y luego, branding claro. y, y promoción. Perdona, que te interrumpí. Claro, exacto. Parte, todo parte del producto. Siempre, siempre lo digo, todo parte del producto. Tú ya puedes tener un muy buen producto, ¿vale? Que si no, no luego no lo, no lo sabes comunicar, quizás tengas capacidad de funcionar con ese producto. Pero si tú ya no tienes un buen producto de base, por mucho que lo comuniques bien y que quieres hacerlo premium y tal, es un fraude. Eso es un fraude. Es lo que yo llamo fraude, es el, chinis, el es la chinada que tú dices, ¿no? Laura, eh, eh, curiosamente, eh, no sé si al, al enfocar en, en, tu, en tu opinión, eh, si tuvieras que decir, oye, yo voy a hacer que tu marca como persona, como empresa, con tu producto, que es por donde empezamos, es el producto y luego la marca ya por pues, si va cogiendo tu empresa, sea idolatrada como tal, como un premium, o sea, Apple, eh, no sé, las marcas que has dicho, algunas de ellas son totalmente premium, la, las marcas de perfumes, todo lo que viene de París, la moda, hay mucho premium, eh, eh, ¿cuáles son los pilares de, de, de eso? Uno es el producto, está claro, eh, seguramente otro sería la, la, la, la promoción y determinados canales y determinada, determinadas maneras de comunicar, el precio sería otro, otro pilar, eh, uh -huh. yo, siempre digo, yo siempre digo que Cartier eh, nunca, nunca ni siquiera en la crisis del 2009 podía hacer aquello de rebajas ni poner dos por uno, sino que baja automáticamente el valor de la marca y se va a tomar viento. Hay, un, hay, un, hay una anécdota brutal, de, y, es, y es verídica porque las anécdotas a veces las cuenta uno y parece que se las inventa, no pero esta es real, <risa> es verdad, es del CEO de Rolex, meses antes de la pandemia además, en una... En una en un evento estaba por ahí pues, el cero de roles y uno se le acercó y le dijo, oye, y, y, y, ¿cuáles son, ¿cuál son las tendencias en, en relojes para los próximo, próximos años? Porque claro, el tío debía pensar el smartwatch, el reloj tal, y el tío le dijo, yo es que no vendo relojes. ¿Cómo no vendo relojes? No, no, yo vendo artículos de lujo, obras de arte, vendo algo escaso, vendo algo premium, algo... Artesanía, él vende artesanía hecha lujo. Ahí está. Pero esos pilares, el, el producto, el pricing, el, el la promoción, eh, ¿tú crees que pesa más el producto, evidentemente? ¿No? Supongo que vayamos la precio. El producto para mí, el producto para mí, es el 50%. Vale. Para mí. Y, yendo a producto, y luego. Yendo, yendo al producto, producto, lo que se llama de premium, y ahora es algo más enfocado con la película de Ruby Ahí está. Eh, la palabra producto a veces dices premium. o sea, debe ser caro. Eso, ¿Eso es así o no es así? ¿Un producto premium es caro? Conceptualmente, ¿De precio real? como concepto ¿Debe, no, ser, ¿debe serlo? No, no. La palabra caro no está establecida para el producto premium. El producto premium es un producto que aporta valor y vale. ese valor es lo que hace aumentar el precio del producto. Es decir, ese producto no es un producto a secas. No es un café sin azúcar, sin, por ejemplo, el grano de chocolate, sin la cucharilla, sin el cristal, sin la vajilla bonita. El premio es eh, toda esa vajilla, todo ese detalle, ese, eh, esa experiencia que tiene la persona que entra al local y se toma ese cafetito tan lindo, tan bonito, tan exclusivo, preparado exclusivamente para él, con su nombre. Eso para mí es el premio. El café a secas, sin azúcar, sin el chocolatito, sin la tapita bonita, sin el espacio bonito, eso no. Por lo tanto, el premium no es caro. Simplemente estás aportando un valor al producto y al servicio y sobre todo la experiencia de usuario. Eso para mí es súper importante. Una cosa es la comunicación, el branding, el precio sí que es lo que le, lo hace premium y tal, pero la otra es la experiencia al usar, al abrir, al recibir ese paquete, al, al, al, al comprar. Tú en el momento en que entras en la tienda y haces ese recorrido, eso ya es premium, ¿vale? Entonces la experiencia para mí de usuario es la que ya da el colofón, ¿vale? Sí. Porque eso es lo que crea memoria y es lo, eso es lo que crea el deseo, la seducción. Eso es lo que te te persuade, te seduce, te, te, es sexy. Eso es lo sexy del premio. ¿no? Y además eso tiene un valor porque las cosas perfectas y bien hechas tienen un, valo, un valor añadido, ¿no? pero ese valor tiene una justificación. Es decir, no son caras estas, estas cosas o estos servicios. Al contrario, están aportando un valor a tu vida y además están aportando belleza, bienestar y además una sensación de pertenencia a ese momento a esa sensación que estás teniendo, que estás perteneciendo a ese momento. Como yo digo siempre, es, es curioso, ¿no? pero cuando tú vas a un restaurante, poniendo un poco el ejemplo, valoras o un café, no es lo mismo el café, efectivamente el tema del valor, hacerle un café en un polígono, que ese mismo café tomártelo pues en la primera línea de una puesta de sol en, en Ibiza o en donde... donde, claro. donde... Eh, ...rodeado de camareros que van pulcramente vestidos... ...donde además la música es clásica, no huele a esa fritura... ...ese café es diferente. <risa> es un café. Claro, es que eso, ese no, es el factor no, premio. De 1 a 5, no, el, es el valor de las cosas lo que hay que tener en cuenta. Claro, pues sí, sí. evidentemente tú del café, de, de la, de la, del polígono... Eh, ...es, un, es un puro tránsito ese café, ¿no? Si es bueno, además es fantástico, pero es puro tránsito. Sin embargo, cuando vas a vivir una experiencia... No te, no te molesta pagar eso. No sé si me explico. O sea, al que le molesta pagar, estar delante del mar eh, que, y, y cree que le han pegado una clavada por pues no ese arroz que se ha tomado, ¿Y no, ese? Ha nada. no ha entendido nada. ¿vale? A igual que no, el público objetivo, eh, que, que también entraremos. Ahí. Evidentemente, evidentemente. Pero es que el premium, ya te digo, no es caro. O sea, la palabra, no, no podríamos. Tiene un valor añadido, o sea, tiene más valor. Para mí, en vez de caro, diríamos que tiene más valor. Que es muchísimo más difícil, porque cuando yo hacemos un producto o nuestros clientes, yo, yo soy consultor de marketing, como sabes, entonces cuando, cuando trabajo el producto, primero trabajo el cliente. ¿Quién es? ¿Qué necesita? Es muy fácil cuando es algo básico. O sea, comer pan, pues vende pan. Entonces, en sí. wifi, en wifi, pero hacerlo premium ya operan otro tipo de valores, ¿no? Dice, oye... Eh, uh -huh. Saber estar... eso es otro, es otro tipo de historias que lo que hace difícil realmente. Pero un producto premium, como tú has dicho, Laura, y te lo tomo, es, no es, es la experiencia. Incluso en la experiencia también va el olfato, el oído, la vista, el sentirse... Abuso. Todos los sentidos. Claro. Todos. No puede pasar como sí. ir, siguiendo un poco el ejemplo, ¿no? ir a un restaurante y que, y que bueno, pues que, que huele a fritura. Por mucho que te sirvan un Michelin o un, una un estrella Michelin o te sirvan un platazo o el plato está sucio o, o que huela mal o que veas a, a los camareros discutiendo o que sí, sí. el tono sea lúgubre. A veces pagas eso, pero el concepto de premio es, va más allá de, de, de todo eso. Hablando de público, sí. eh, hay, una, hay un silogismo, a ver si me lo compras. En, en, hay una estadística que dice que en Estados Unidos el, el 80% de la riqueza la tienen gente de más de 60 años uh -huh. eh, hay otro dato que es que la pirámide de edad por lo menos en España pero en general en Europa también eh, nos hacemos viejos va eh, gente menos joven y más vieja luego uh -huh. la gente que es más que va en un estadillo de gente de digamos que 45 para arriba por decir alguna fecha algún dato cada vez más en los próximos años, va a tener más dinero y serán eh, más porque el, no hay natalidad. Entonces, el premium va enfocado a gente de más de 45 en general. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es un poco el target? o de, Supongo que es lo para que, mí, que es Para mí, para mí sí, sí, para mí sí. Cada cliente, claro, pero no, no depende. Exacto, depende de cada idiosincrasia de, de marca ¿no? o de producto. Pero evidentemente, cuando alguien tiene un bagaje y ha probado multitud de productos y ha sido consumidor durante un largo tiempo, que ya ha tenido una cultura con el consumo, puede apreciar el premium. Digamos, el, el cliente que tiene 20 años y apuesta por el premium, quizás no sabe nada del premium, quizás apuesta porque los demás o porque lo ve, ¿no? Pero el que valora realmente el premium y se casa y fideliza con el premium es el que tiene a partir de 40 a 40 45 años. El, el, el, el de antes todavía está investigando no con el consumo y está, eh, está ensayando y equivocándose, ¿no? Eh, un, un tipo de cliente muy exigente es aquel que ya ha pasado por un bagaje vital y por un bagaje laboral, e incluso de consumo, y puede valorar, sin embargo, eh, y además que ahora mismo eh, no hay tantos productos premium como antes, o sea, los productos premium que existen ahora son productos que han formado parte de la vida de las personas durante casi 60 años an antes. Entonces, ahora mismo se están se está generando… están volviendo viejos. Se están volviendo viejos, pero no, pero todavía siguen sí actuales. ¿Por qué? Porque si el producto sigue estando en la vida de las personas como premium, es porque se valora eh, eh, precisamente el servicio, la innovación, sobre todo, por ejemplo, Apple. Apple también es un, es un servicio premium, es un producto premium, pero que va innovando, ¿no? Entonces, pero llega a formar parte de nuestras vidas desde hace un montón de años. Entonces, la gente de 20 años eh, todavía no se puede casar con, porque está, es muy... Es muy infiel, digamos. Sin embargo, la gente de 40, 40 y pico son más fieles y pueden valorar más, creo, este tipo de productos o este valor añadido. Esto, esto acabas de decir, nosotros hacemos planes de marketing en B2B Pro y uno de los, de los, de los puntales de, de, de, de, del plan de marketing es la propuesta de valor, o sea, y el elemento diferencial. En general, ya voy por donde vas tú, quiero decir, en general. Si yo quiero resaltar sobre mi competencia, tengo que resaltar algo que sea una propuesta de valor diferente. Y yo siempre voy a buscar el tiempo de la empresa. Está claro que si yo te digo que estoy desde 1854, es diferente a que si te digo que soy desde el 2001. ¿Por qué? Porque te genera confianza, te genera eh, conocimiento, te genera premium quizás. ¿no? O sea, el tema de cuánto tiempo hace que está esta empresa haciendo esto. Eh, la, la, viene a ser un poco la experiencia que también nos, nos, nos aporta esa confianza y es verdad valor. Que, valor Al final es valor y es una propuesta que en, en el plan de marketing resaltamos siempre porque yo creo que sí. es así la gente joven es muy mercenaria no, no checa sí. y este... tiene muchos inputs y, y de claro. hecho la gente joven se deja seducir por la cantidad de impactos eh, sin embargo la gente mayor sabe seleccionar dentro de los impactos lo que le da confianza ¿Sabes? No. Eh, nosotros buscamos más confianza. La gente más mayor buscamos un poco más de confianza, digamos, confiar más en la persona. Sí. Y los, los locos vendiañeros o los millennials, que son maravillosos locos, son más. Eh, drogadictos ahora pruebo esta de, de sintéticos digamos de ahora pruebo esto ahora pruebo lo otro tal tal luego ya voy a ver no pero yo voy voy catando porque necesito experimentar necesito inputs el de premium, rápido el premium es más fácil de fidelizar que uno que no es premium o sea que totalmente uno, totalmente una ventaja, una ventaja es el premium está clarísimo si yo hago un esfuerzo en convertir mi marca a mi producto mi producto o sea mi marca luego en, en algo premium me será más fácil que me recompren porque el marketing a veces no es que te compres, sino que volver a vender que te bueno, activar sí, sí. el cliente la, durante durante muchos años, 10 años, y que siga comprando un Rolex o esa marca por, por fidelidad, cosa que las marcas que no son premium es de usar y tirar. Entonces, el barato es diferente. Apostar por la diferenciación del premium es sin duda sí. una buena, una buena y idea. Y ahora que, ahora que, Juanjo, ahora que apuntas en eso, que tienes toda la razón, eh, el valor añadido del premium es que es mucho más sostenible eh, un premium que un low cost o un producto de masas, claro, porque el producto, no de masas, producto de masas no merece es se hace. Y, y tienes que ser diferente. Y ahí va onda. Sí. está claro, está claro. Sí, sí. La sostenibilidad, sobre todo, porque tú sabes que compras un producto que va a estar en tu vida mucho tiempo y, y además es sostenible porque no es comprar, usar y tirar, ¿no? Al final. Y además también es verdad que para las empresas tener productos premium les conlleva muchísimo más trabajo, ¿eh? o sea, no, no, no es decir Oye, voy a apostar por las calidades solo de, de producción o de fabricación. O no, voy a dar un servicio postventa, voy a tener personas extremadamente educadas al teléfono, voy a tener personas, voy a digitalizar lo, lo poco que pueda digitalizar, pero todo lo demás va a ser factible, táctil, sí. va a ser eh, experiencial, ¿sabes? Uh -huh. o sea, el producto digital es menos premium que el producto que, que las empresas que hacen productos tangibles, ¿no? Uh -huh. Es más. Eh, pero hay que trabajarlos, hay que trabajar muchísimo en el producto premium, no claro. es aquello lanzar un producto premium, subir el precio y ya está. No, no, hay no. toda una serie de envoltorio Oh, el envoltorio. A veces eh, somos realmente eso, lo que hacemos nosotros en marketing, y bueno, tú y, y profesionales del marketing lo que hacemos es eh, ponerle la cajita y la etiqueta, y al final eh, es todo un poco lo que, lo que envuelve a esto. ¿no? Vayamos a la comunicación, luego lo haremos de tendencias y luego a los hacks a todos los que estén escuchándote, eh, a, escuchando a Laura Goler, que es experta en, en, en transformar una marca a una marca premium. También lo que te voy a decir es que, claro, hablar genéricamente, no estamos delante de un cliente donde podemos preguntarle 200.000 cosas, pero en general, háblame de los canales, ahora si sí hablamos en comunicación. Sí, claro, en comunicación. No, el, el, el, el cómo comunicamos también es importante, pero ¿qué canales crees tú que son más adecuados en general, insisto, para poder eh, dar esa imagen premium? Vale, El primero de todos, si tenemos un producto tangible, es todo lo que es eh, el producto en sí, el packaging, eh, la tipografía y el trabajo de branding, ¿vale? Ese es un canal, ¿vale? ¿vale? Luego tenemos eh, los canales digitales, ¿vale? Los canales digitales eh, ya sabemos todos cuáles son, que es, es tu propia web, ¿vale? Eh, la imagen de tu web eh, y que todo lo que, el tráfico que viene de tu web viene nuevamente de las redes sociales. Entonces, las redes sociales Normalmente deben ser las redes sociales premium, digamos, por excelencia, o que cuidan más la imagen. Hay uno, una serie de canales, por ejemplo, que para mí no son válidos para el premium. Uno sería, por ejemplo, TikTok o Snapchat. Eh, Snapchat, no? Eh, por ejemplo, para mí eso no, eso no serían canales óptimos para, para lanzar una marca premium en eh, los canales digitales. ¿Vale? Luego tienes, eh, bueno, por ejemplo, eh, tienes todo lo que es la parte física, la parte de, papel, de papelería, de implementación de, de, de books eh, internos de la empresa, de catálogos publicitarios, lo que es el interiorismo, por ejemplo. Si tienes una empresa física, el interiorismo fue un factor importante. Los valores de, de, de los sentidos, el olfato, la vista, el tacto, el gusto, tal, están en, en, dentro de, de tu local, ¿no? Eh, y está también en el producto y luego los canales pues podemos también apostar por la televisión pero la televisión para mí está totalmente obsoleta porque eh, la televisión te cuesta mucho dinero, muchísimo dinero y no, la profesión es muy buena vas a porque no segmenta y... no, exacto, no segmentas y estás a, tirando a discreción vale uh -huh. entonces eh, yo, yo por ejemplo eh, el, el, para mí uno de los canales muy óptimos para premium es Instagram porque cuida muchísimo la imagen, además todo el mundo está en Instagram, además el cliente Premium tiene mucha capacidad para comunicar en Instagram. Para mí es una buena vía de comunicación uh, Premium, ¿eh? el Instagram, porque trabajas con la foto, con la imagen, trabajas con el reel, con el vídeo y ahí es donde puedes apostar sobre todo para que el lenguaje Premium se palpe, se note. ¿no? En una web también, pero la web normalmente no la sueles tocar tan a menudo y no das contenido y no interaccionas mucho ¿no? en la web. Así que eh, Instagram para mí es un canal ideal para eso. Una duda que tengo, leí en una ocasión, y además era un, un informe de un, de un estadounidense, y también estaba basado en un informe japonés, que decía, a la hora de cómo comunicar una marca premium, que las grandes marcas usan, por ejemplo, los colores fríos, las grandes marcas usan el no usan la aglomeración, o sea, quiero decir que si en un anuncio tiene que haber un solo bolso, hay un solo bolso, no hay 800, e uh -huh. incluso que en las determinadas tiendas del Bebuton, etcétera, etcétera, bajan la temperatura. Porque la frialdad y la distancia, tanto en la comunicación como en las tiendas físicas, te generan como ese, no, no, no, no lo digo correctamente, no era la palabra premium, pero la idea era esa, la idea era si soy distante, frío, único, eh, soy como inalcanzable, y eso es eh, un recurso es un recurso psicológico, digo, como es inalcanzable es premium, es una cosa no es fácil de conseguir. Entonces, es, es, es, es así. Es así. Eso que es maravilloso, sí, sí, es que es así, ¿Es es así? Que tienes toda la razón, de hecho me suena a poesía, eh, aunque te suene un poco gigante el decir, o sea, la frialdad es poesía, no, no, la poesía es lo que acabas de decir, es decir, cuando tú tratas el producto como si fuera el único del mundo mundial para ti, lo cuidas, le das esa exclusividad, la de decir, lo cuido como si fuera una pieza de museo observable, pero además es usable, ¿vale? O sea, es, esa sensación de estar en, en tiendas que son museos, quizá te dará la sensación de frialdad y de distancia, pero en realidad está tratando el producto como se merece. No lo está apilando, no lo está, no lo está comparando con los demás, lo está aislando para que te lo mires desde todos los puntos de vista. Y esto, que lo huelas, también lo puedes tocar, evidentemente, pero lo, lo trata como producto único. ¿no? Y para mí eso es, es lo que hace entendible y más sintética la imagen en el cerebro y la imagen en el corazón, o sea, cuando a ti te entra algo es porque lo ves desde todas las perspectivas, ¿no? Como una pieza de museo o una escultura, ¿no? Al final si tratas a tu producto así, le estás dando la oportunidad de darse a conocer desde todos los puntos de vista y así yo creo que es mucho más pregnante el producto, uh -huh. ¿vale? Que no, que no que esté en un bazar. Eh, de, eh, decíamos que queríamos un poco que nos contaras algunos tips algunos hacks. Yo, la pregunta que te haría realmente directamente y de manera coloquial es ¿qué le aconsejarías a alguien, por ejemplo como yo o a una empresa que tuviera que vendiera cualquier cosa o servicio ¿cuál sería tu primer consejo o tu, y luego tu primer tip o, o, o tu primer hack para decirle mmm, si quieres realmente convertir tu marca, tu, tu tal, en algo premium, puntos suspensivos, ¿cuál sería ese primer o segundo consejo? Bueno, ya Te pido dos sí. <risa> Bueno, bueno, el consejo, si quieres conseguir tu marca Premium, el, el primer consejo que te daría es realmente creer y crear que ese producto es Premium. ¿Vale? Y después pensar que a partir del Premium llega una dignidad personal muy importante. Es decir, cuando tú tienes un producto Premium, le dedicas el tiempo suficiente como para darle un valor añadido y que se perciba como Premium. Y además le puedes aumentar el valor a nivel de precio, de intercambio monetario. Entonces, cuando tú te ganas mejor la vida, puedes dedicar mucha más pasión a lo que tú estás haciendo. Y cuando vives dignamente, puedes dedicar de una forma más, más, uh, uh, te puedes afrontar de forma más feliz eh, el, el, tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, el premium empieza desde que el producto eh, lo creas premium y tal, pero sobre todo para dar más valor al producto, apostar por el cliente y apostar también por darle dignidad a tu vida, ¿sabes? Laura, Laura Goler, eh, experta en transformar marcas en productos premium. Me quedo con lo que has dicho, producto, sostenibilidad eh, y sobre todo eh, bueno, ese círculo que al final si das calidad y valor eh, a largo plazo sostienes el cliente y que apuesta por el valor y no por el precio. Evidentemente es una manera de diferenciarse, fundamental. Yo creo que es fundamental para tener una opción de estar a largo plazo en el mercado. Laura, te pueden encontrar, supongo que en lauragoler.com, pero ¿cuál sería un poco la red que recomendarías para seguir tus... tus eh, porque yo te sigo y de ahí por eso eh, hemos contactado y, y me encanta lo que haces. ¿Cuál sería la red que tú dirías, que vas a hacer Instagram? Pero sí. ¿cómo te pueden localizar para ver un poco tu, tus consejos, etcétera? Bueno, yo, yo doy contenido de valor en Instagram y luego, aparte, en, en mi web que está en construcción, eh, tendré el apartado blog muy bien trabajado con esos artículos. El, el, lo que es el, mi contenido de valor estará sobre todo en la web y en Instagram. Y luego tú me recomendaste, como buen profesional, que me abriera YouTube ¿no? y, um, y LinkedIn. LinkedIn sí. Así que quizás en, en el futuro, cuando tenga más tiempo, porque no, no lo tengo, abriré bueno, estas dos no, no, no, vale. no, no nos da para tanto, pero pero voy a voy a hacerlo, voy a hacerlo, ¿eh? cuando tenga más equipo y cuando tenga más posibilidades. Te seguiremos por allá. Laura Laura Goler, eh, gracias por, por estar aquí en este canal, eh, que habla de B2B y has hablado de B2B, por supuesto, de B2B en tema de Premium. Gracias y nos vemos la próxima. Chao. Gracias a ti, Juanjo. Un beso. Muy, muy, muy amable.